Young people, students and workers from the United States. El Estado español y Cataluña. Deutschland, Brasil, Venezuela, Venezuela. Bolivia. Bolivia, Chile, Argentina, México, Italia, Costa Rica, Perú. Tragicis fracción de ortuengenta nacido en París esolarak, 24 elulde, ulstera seklum grevi için sokağa çıkıyoruz. <gülüyor> El capitalismo pone por delante la ganancia empresarial no las necesidades de las personas y el medio ambiente. Las cumbres climáticas son dominadas por las grandes empresas capitalistas y los gobiernos de las principales potencias que contaminan. Por un lado, el discurso de los negacionistas como Trump y Bolsonaro, alineado a los intereses del gran capital, dedicados al agronegocio y a los combustibles fósiles. Por otro, el de los gobiernos y partidos del establishment imperialista, que utilizan el discurso verde como greenwashing para favorecer a sus grupos empresariales. El mecanismo imperialista de la deuda externa sirve como extorsión al avanzad activista. Los gobiernos, sin distinción, reconocen la deuda y la utilizan como excusa de conseguir dólares para pagarla y justificar esta matriz de negocios destructiva y contaminante. We demand an immediate cancellation of all foreign debt for our comrades in Latin America and Africa. Nuestro es el Vivimos en un sistema que condena a gran parte de los seres humanos a vivir en condiciones de miseria. Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo. Debemos construir un movimiento independiente, asieme con los trabajadores, para combatir los y Estado, si a fin que se pongan las medidas que son necesarias en este momento. Por un movimiento autorganizado, en el que las y los trabajadores, en alianza con la juventud, los pueblos originarios, las y los campesinos construyan una fuerza capaz de superar los obstáculos y impuestos por las burocracias sindicales y los gobiernos capitalistas. Que ayude contra el extractivismo, las megaproyectas y para la justicia para las defensoras y defensores de la naturaleza sin Expropiando a las grandes corporaciones capitalistas que son las responsables de la destrucción del planeta. Luchamos por una planificación socialista de la economía mundial. Mit der technologischen Entwicklung und nur unter Kontrolle aller ökonomischen Ressourcen durch die Arbeiterinnen, die jeden Tag die Gesellschaft am Laufen halten, können wir zu einer wirklich harmonischen, nachhaltigen und rationalen Beziehung zur Natur kommen. Este 24 de September, tomemos una vez más las calles. Mostremos que tenemos una fuerza imparable. ¿Qué pensaban, que les íbamos a regalar nuestro futuro, se metieron con las generaciones equivocadas. Capitalismo Kutran, teifui, Walmapumeu. Teifuyin, Capitalismo Kutran.